El poder de repetir tres veces tres. Con ese poder elevas tu energía al máximo, promoviendo que se mantenga con un brillo permanente. Tu alma se expande. El amor siempre se hace presente. Tus deseos se cumplen. El poder de repetir tres veces tres promueve que los saltos cuánticos se crean. El círculo infinito se abre y no se deshace. La magia se manifiesta en tu corazón y el milagro ocurre. Tu espíritu se une al aire, al fuego, al agua, a la tierra, siendo tú parte del todo. El poder de repetir tres veces tres promueve que tu luz se refleje. En todo tu ser, en tu esencia, la prosperidad surge en tu vida. Las puertas se abren y las oportunidades se hacen verdaderas en tu mundo exterior. El universo conspira contigo y la luz en tu camino alumbra tu paso, sin chocar ni bloquear el paso de otros. Todas las almas encuentran sus iguales. Tu mente es silenciada y tu intuición te guiará infinitamente conectada con el todo. Con la verdad, con el cielo, con tu poder superior. Todo se vuelve de corazón a corazón con esa claridad. Con esa fluidez en todo lo que tú experimentes para unir, sin separación, solo sabiéndote que el amor todo lo crea y todo se expande. Por el poder de repetir todo tres veces tres. En el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo, comienzas a fortalecer todo en ti. en ti. Siente, siente, cuando la lluvia cae en ti, es como si derramara todas las bendiciones en tu ser. Para limpiarte, depurarte de todo lo que ya no te funciona de lo que no te sirve, visualízalo de esa manera y siente cómo vas fluyendo y vas soltando lo que te ha estorbado por mucho tiempo, lo que te ha pesado por tanto tiempo, ahora comienzas a caminar por un sendero de claridad y de paz, vas a escalar montañas muy altas, pero cuando lo logres, siempre verás que la luz siempre te acompañó. Que nunca estuviste solo, que nunca estuviste sola. Y que todos tus sueños se han hecho realidad. Entrega al Espíritu Santo que eres tú en esa más alta versión. Llena de entusiasmo, llena de energía, de amor unidos en un unisono, en un sonido, en un eco de amor, de esperanza y de certeza de que te sabes que todo está bien, conectando con el infinito, con todos los elementos, con la naturaleza, así vas fluyendo y te vas soltando y vas floreciendo hacia un nuevo mundo, a un nuevo mundo en el cual somos uno solo. Todas las almas se unen en esa luz, en ese brillo, en esa entrega del cual provenimos. Que es la fuerza, que es la esperanza, que es la vida. Siente que como todos los maestros de luz están guiándote en este tu camino, en este tu presente, en esta tu vida única e infinita.